¿Cómo se estructura una campaña en Facebook? Debes dar nombre a la campaña. La campaña corresponde a un objetivo únicamente. Vas a crear grupos de anuncios, puedes crear todos los que necesites y en cada grupo puedes crear todos los anuncios que te sean convenientes. Voy a poner un ejemplo. Tenemos una campaña de tráfico para venta de calzado. Hay cuatro grupos de anuncios. Uno, mujeres de entre 18 a 35 años. El dos... Mujeres entre 36 y 50 años, el 3, hombres y el 4, niños. Esos serían nuestros grupos de anuncios. En cada grupo de anuncios defines un presupuesto para todos tus anuncios. Recomendación. En el transcurso de una campaña no cambies la segmentación, ya que le quitaría validez a tus estadísticas. En su caso, agrega otro grupo de anuncios. Anuncios para cada grupo de anuncios. 1. Mujeres entre 18 a 35 años. El anuncio A sería calzado de vestir. El anuncio B de descanso. El anuncio C deportivo. Para mujeres entre 36 y 50 años, crea anuncios similares al anterior. Las imágenes y los textos serán diferentes. 3. Anuncios de hombre. Un anuncio para calzado de vestir y otro para calzado deportivo. 4. Anuncios de niños. Niña, calzado escolar. Niña deportivo, niño calzado escolar y niño deportivo. De esta forma has estructurado tu campaña y vas a poder tener muy muy claro y definir tus estadísticas claramente para ver cuáles son los alcances que está teniendo tu campaña.